Para mí es muy grato presentar a Domenico Fiormonte, un humanista digital, ¿no? como se diría en italiano. Es doctor por la Universidad de, de Edimburgo. Lleva trabajando en las humanidades digitales desde 1992, o sea, ya hace un buen tiempo. Eh, actualmente es profesor eh, de Sociología y Comunicación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Roma eh, Bueno, tengo información de que en el 1996... Eh, fundaste la Digital Variance Archive, que digamos, es el primer recurso sobre textos literarios en múltiples versiones y de pública consulta. Eh, y el cual está evolucionando hacia una plataforma que es eh, Ecdosis, un entorno de creación, edición y publicación colaborativas de trabajos literarios con múltiples capas y versiones. Bueno, yo no me voy a extender más, voy a dar paso a que hable a Doménico Fiermonte, que seguramente tiene cosas muy interesantes que decirnos, y nos va a hablar una conferencia eh, acerca de por qué la, digi la, digi la digi digitalización perdón, del conocimiento es un problema político. Muchas gracias, Doménico. Eh, muchas gracias a todos y a todas. Buenos días. Eh, estoy muy agradecido por la invitación de la Universidad de Granada y el Media Lab. Y curiosamente yo empecé mi carrera de humanista digital en España, en el 92, como estudiante Erasmus. Entonces soy un, un eh, producto de Erasmus 100%. ...y empecé con, eh, trabajando sobre la influencia del ordenador sobre la escritura en los años 90... Eh, ...trabajando con un grupo en Roma que es un grupo pionero, el grupo de informática humanística... ...encabezado por un Tito Orlandi que fue uno de los pioneros eh, en Europa. Y entonces mm, tuve la, digamos, la, la suerte de poder trabajar con gente que estaba allí en los años 80 trabajando con, con, o sea, a nivel internacional. Eh, era una pequeña comunidad, la comunidad de informática humanística y de Humanities Computing en ese, en ese entonces. Y entonces eh, ha sido verdaderamente un, un privilegio trabajar con estos mm, pioneros. Y al principio había muchísimo eh, entusiasmo, se dice. en <risa> Eh, muchísima, muchísima ilusión eh, por las herramientas digitales que iban a cambiar el mundo a, a democratizar la tierra entera, eh, etc. Etcétera, etcétera. Luego, eh, digamos que yo, empecé, yo tengo una formación de filólogo, entonces empecé como, como filólogo eh, tengo un doctorado eh, por la Universidad de Edimburgo, el departamento de lingüística y de, de, de lenguas modernas eh, entonces el, el primer como acaba de decir eh, Lidia el primer proyecto fue un proyecto de eh, digitalización eh, de textos literarios, italianos y españoles, porque como decía, empecé aquí con, eh, recogiendo textos de autores contemporáneos. Entonces lo que me interesaba a mí era estudiar el proceso de conocimiento, el proceso de, de escritura, cómo se eh, desarrollaba eh, la escritura y cómo las herramientas influenciaban el texto. Entonces, uno de los primeros al principio mi problema no era, por ejemplo, archivar los textos, entonces buscar herramientas para archivar textos. El ejemplo clásico es TAIL, no, eh, codificar con texto TAY. Eh, eso llegó bastante más tarde. Al principio el tema era distinto, el tema era cómo representar eh, el proceso de escritura, cómo representar conocimiento a través de las nuevas eh, herramientas. Entonces, es ahí donde empezó, eh, o digamos, empezó a, desperta, a despertarse en mí eh, el problema de la representación del conocimiento, que es donde trabajo hoy, el tema que trabajo en estos últimos años. Eh, de ahí, la, el, el tema de cómo, digamos, el, el la digitalización del conocimiento está eh, conectada al tema político, de la política en el sentido más amplio, como vamos a ver ahora, y aquí, digamos, he cambiado un poquito el título, ya no es solamente político, pero es geopolítico. Entonces, ¿qué es eh, la digitalización del conocimiento como problema geopolítico? Aquí, digamos, hay, empezamos con una referencia, que es una referencia a un clásico, Antonio Gramsci. Bueno, vais a perdonarme, el, digamos, la, la, la cita del, de un italiano, pero es un italiano muy, muy especial. Además, yo tengo un enlace muy especial con Cerdeña, que es la tierra de Antonio Gramsci. Eh, es como, como saben muchos de ustedes, eh, es él que trabajó por primero eh, el tema de la hegemonía cultural. Una cosa interesante eh, de Gramsci es que, y muy pocos, eh, aparte, digamos, los expertos de filosofía eh, marxista, etc. Eh, ¿Se acuerdan hacer esta distinción que hace Gramsci, que es muy importante también para nosotros, humanistas digitales, entre eh, eh, el dominio y la hegemonía? La hegemonía cultural y el dominio propio, el dominio, digamos, político, el dominio directo. Eh, es en esos años, en esa, en esa época, que empieza a delinearse el problema de la hegemonía cultural y no solamente del dominio político. Es decir, del dominio, claro, las dos cosas muchísimas veces solapan, son jerarquías solapantes. Pero, en, en, en el doble sentido. Eh, pero, en, en, efectivamente, el, um, el discurso hegemónico y las posiciones dominantes son ...dos cosas distintas. Pueden solapar, pero son cosas distintas. Pues esta es una, es una cita que tomé de otro clásico, que es un clásico muy distinto... ...que es Winston Churchill. Curiosamente, los eh, anglófonos a finales de la Segunda Guerra Mundial... ...tenían muy claro el tema gramsciano de la hegemonía cultural. Y en este discurso de Winston Churchill a Harvard en el 1943, que es muy famoso... ...lo podéis encontrar eh, en, en YouTube también... Habla de los imperios de la mente, es decir, dice, ya no serán las, los, los, los ejércitos los que van a, a ejercer el poder, el, el dominio, ¿no? sino eh, el futuro de los imperios es el futuro de los imperios de la mente. Es, muy, es una manera, digamos, menos sofisticada de decir más o menos lo que decía Gramsci, es decir, ejercer el, el, la hegemonía a través de herramientas culturales mentales en el sentido de intelectuales. Entonces, curiosamente, este paralelo entre Churchill y Gramsci quiere decir que efectivamente los, eh, los anglófonos, una parte del capitalismo de, lo, de, las, eh, de los países hegemónicos de, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía muy claro la, la, la, la lección de Antonio Gramsci. Es decir, para ejercer el dominio necesitamos dominar las herramientas intelectuales. ¿Cuál es el, la, el, la primera herramienta intelectual? ¿Cuál es? El idioma. Y aquí, en este discurso, Churchill dice, tenemos que difundir el idioma inglés. 1943. Es un programa político, es un programa cultural. Es, digamos, ya, ya podría acabar la conferencia aquí, en realidad. Pero le, le voy a, a, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos eh, donde habrán varios eh, solapamientos entre el discurso hegemónico y, eh, digamos, los, eh, el dominio de las herramientas. ¿Cómo ha cambiado el, el escenario desde Gramsci? Yo creo que la cosa más interesante que introdujo eh, ...el mundo, digamos, la, la dimensión digital del conocimiento es el tema del código. No, voy a, no puedo articular, porque este es parte de un estudio, es una, digamos, que, hay que había que profundizar el tema del código. Pero, eh, digamos que lo, lo dejo así, digamos que es la novedad, entre comillas, del, del código, del, de la, eh, que es una especie de nivel distinto, de dimensión distinta que, se, que introduce la dimensión digital. Entonces, hay, aquí también hay que distinguir distinguir eh, de manera gramsciana entre lo que es la digitalización del conocimiento y, digamos, la propiedad de los códigos. ¿Quién, quién es el ¿Cuáles son los dueños? ¿Quién, quién son los dueños, los propietarios, los propietarios de los códigos? ¿Mm? Pues ahí es, es, es un tema eh, muy interesante. Si no si no tenemos claro las fuerzas en juego, cualquier tipo de digitalización que nosotros vamos a hacer será una digitalización, digamos, que se, um, se entrega a, la, a las hegemonías. Se entregará a las hegemonías. Eh, entonces, voy ahora a hacer algunos ejemplos hablando del nivel del dominio digamos de las herramientas aquí digamos dominio de las herramientas es una síntesis muy eh, imperfecta entonces había que distinguir todos estos niveles eh, los, el nivel de las infraestructuras los cables los satélites etcétera los hub esto no sé estos los nudos los nodos de la red y los centros de datos, data center, los gestores y proveedores de continuidad, los propietarios de las aplicaciones, ¿no? Google, Facebook y también, bueno, de las, de las, de las herramientas hardware, ¿no? IBM, Apple. Y luego las instituciones, es decir, el gobierno de la red, el gobierno de las, infra, de las infraestructuras o la tentativa, digamos, el... El, el, el tema de cómo eh, las instituciones eh, gestionan todo esto. Y la representación la representación en sentido político que los distintos grupos de interés tienen dentro de, estos, de estas instituciones. Este es un tema muy interesante para las humanidades digitales. Cables. Este es, una, es un mapa que tomé de un artículo que se encuentra en la red, además un artículo que está en español, y bueno, no sé si aquí hay, hay el experto de telégrafo. Ayer hablé con un, con un chico italiano que está aquí en la de Granada. Esta es la red de los telégrafos de finales del siglo XIX. Como ven, los primeros cables, como se si dice, eh, se... ...cuando se ve de... ...sí, si, si, si, más que se no se posan en el fondo del muro. Se depositan en el fondo del mar. Sí, si, se depositan eh, entre las dos orillas del, del Atlántico. Entre entonces Estados Unidos y Reino Unido. Eh, y esto estamos a finales del siglo XIX. Hay un libro... Eh, muy bonito de este, de este chico que se llama Andrew Bloom, que escribió un libro que se intitula Tubes. Sobre los, tu, los tubos, no sé cómo traducirlo. Tubes, bueno, son los cables, pero en general todo lo que es eh, conexión, con, eh, conectores. Y el que dice Bloom, yo lo comparto 100%, que es la geografía y la política son destino también en, en, en internet. ¿Por qué? Porque si nosotros solapamos este mapa al mapa de los cables submarinos, veremos que estamos en el 2010, 2010 este, este es el mapa, su mapa, ya no se producen por alguna razón, no se encuentra un mapa de este tipo, este es el último que se encuentra, se encuentran mapas eh, como Craig eh, Cable Maps, eh, que, que, que, digamos, eh, de manera dinámica con, te, te, te visualizan eh, los cables submarinos. Pero es, de forma estática ya este es el, el, que, el último que se encuentra. Como ven, el centro es todavía ahí. El centro, es decir, hay una dimensión material de la red que no se puede escapar. Hay una dimensión geopolítica de la red que no se puede escapar. Entonces hay una dimensión política, de la dimensión digital, que no se puede escapar. Otro, otro mapa, hoy habrán muchos mapas, muchos me, pues para... eh, Este parece, una se dice en italiano, una piobra, que es un poco también, la piobra es también la metáfora de la mafia, ¿no? el, el, el pulpo. Parece un gran pulpo allí, extendido. El océano. Este es el, el, el, el, el plano, el mapa de los, del tráfico global en 2010. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto, como, como saben ustedes, como expertos, probablemente más que yo, de eh, herramientas digitales, quiere decir que si yo ahora, hoy hoy, eh, hoy en día, envío un correo electrónico de Pekín a Brasilia, puede ser, hay una buena probabilidad que pase por Nueva York, el correo electrónico. Porque, como ven, la mayoría del tráfico, o sea, eh, hay muy poco tráfico, por ejemplo, entre Brasil y, y África. O sea, este es, es, es, es una cosa que muy, muy trivial, pero es, es así. Es decir, no los cables son la infraestructura de la red, los datos, incluso voz, teléfono, voz, no solamente datos, que son ahora son una minoría, pero la mayoría de los de los datos son datos de información, no son datos de, tele, de llamadas vocales, es estructurado dentro de este... Eh, bueno, eh, ¿quién queda fuera de este escenario? Muchísima gente, en realidad. Lo que hemos visto es un escenario de la élite. Las élites del mundo tienen esa infraestructura. En realidad, hay mitad del mundo es offline. Este es un plano que creo que sí de, eh, lo bajé de eh, ITU, International Telecommunication uh, unit, un, um, Union, que es el, el digamos el, el, la institución más importante de la gestión de las eh, de las telecomunicaciones en el mundo. Y como ven aquí hay digamos a fin, a, fin, a fin del 2016, el 53% de la población mundial no utilizaba Internet. Hasta ahora esto le va a chocar a, a Esteban, seguramente, que tenemos que hacer algo, seguramente, para, para incluir esto. Pero no es, es solo esto, esto se puede también eh, visualizar de otra manera. Eh, strong relationship between per capita income and internet access. Eh, esto como income es eh, ingreso, ingreso eh, y acceso de Internet. Hay un solapamiento, evidentemente hay una, una, una eh, fuerte correlación entre los países ricos y el tipo y la calidad de acceso que hay a Internet. Este es eh, un, un mapa que podéis bajar de peoglobal.org. Uno de los sitios más importantes donde se hacen, eh, producen análisis sobre, sobre la red. Eh, geopolítica de las infraestructuras. Este es una, otro, otro pequeño ejemplo. Eh, este está tomado de una presentación de unos señores que trabajan en una empresa norteamericana que se llama RENESIS, muy famosa, que ofrece... Prácticamente es una empresa de consultoría sobre temas de, de la red para grandes empresas y gobiernos. Eh, pues es una presentación que, muy poco citada, me, me sorprende, bueno, hasta cierto punto me sorprende, eh, que habla, digamos, de los eh, Ascendant Terrestrial Hub, es decir, como hemos visto, hemos visto hay eh, una... El mundo de las infraestructuras está dominado por la estructura inicial, que es la estructura de comunicación entre Europa y Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo llega Internet a todos los, los demás países del mundo? Es un problema. Eso, pero sobre todo, Internet de calidad. Entonces, aquí está empezando, hace algunos años, como 5 o 6, no creo que es más, una especie de guerra geopolítica que es la guerra de las infraestructuras, sobre las infraestructuras de la red. Y, eh, por ejemplo, hay cuatro eh, proyectos para eh, llevar Internet eh, a los países del Golfo. Aquí se ve muy bien, son cuatro pautas, cuatro, cuatro proyectos de cables, son cuatro proyectos. Tres de estos proyectos de cable pasan por Turquía. Es decir, si Irán y los, Saudi Arabia quieren, y los, los, los Saudis, toda la, la península arábiga, quieren internet rápido, debe pasar por Turquía. Pues esto es una cosa que me abrió los ojos cuando lo descubrí, porque dije, ah, pues eso me explica muchísimo sobre lo que está pasando en Turquía y lo que está pasando entre, en, en Siria y, lo, y, y entre los sauditas y los iraníes, porque también está implicado Irán. Es una cosa de una complejidad geopolítica enorme. Pero hoy, hoy, yo creo que detrás de todo lo que está pasando, no, di, no digo que está también el, el problema de la guerra sobre las infraestructuras de red, pero seguramente es un elemento muy importante, porque sin red, y sobre todo sin una internet rápida, veloz, como se dice, de, de banda de banda ancha, no puedes tener una economía eficiente, no puedes tener un aparato militar eficiente, no puedes tener nada. Entonces, todo esto es de una importancia enorme. Claro, entonces, si esta es la situación, hay gente que dice, bueno, un amigo mío que es un gran experto, una especie de espía cósmica, yo le llamo porque lo sabe todo, es un experto de eh, geopolítica de los medios globales, me dicen, me pregunto por qué... China, por ejemplo, Estados Unidos no se dispararon en la cara hasta hoy <ríe> con el tema este que, de las infraestructuras, porque es evidente que China estaba, tenía una desventaja enorme. Por eso que China está liderando la construcción de este cable, que es el, el así dicho cable BRICS, Brasil, Rusia, India, China y, y Sudáfrica. ¿Qué pasará justamente? ¿Qué hace este cable? como se si dice, está circunnavegando el problema de la infraestructura original de la red. Es decir, no, si tenemos que estar espiados, queremos espiar nuestros ciudadanos, no queremos que sean los americanos que nos espían, Más o menos, también se puede leer de esta manera. Claro, aquí hay un montón de problemas, enormes problemas. ¿no? Este es un, proye es un proyecto que, que creo que… tú dime cuando, cuánto tiempo… Eh, es un proyecto que se ha, al momento, paralizado por una serie de razones. Y e una de las razones primeras, más importantes, es que en este momento hay, eh, digamos, una, eh, un importante… es un momento en el que se está discutiendo eh, el futuro de ICANN, es decir, de la gestión del gobierno de la red. Entonces todos están parados ahí esperando qué va a pasar, porque estamos en un momento de transición. ¿no? ICANN hasta mitad de los años 2000, era totalmente en las manos de los, del, del Departamento eh, de, del Comercio de Estados Unidos y ahora ya es, está, ha empezado un camino hacia un multi-stakeholder company, que no sabemos qué es, pero es distinto de lo que había antes. Si sí, a los norteamericanos, re, reluctantes, pero están, digamos, dejando un poco que la cosa se se defina de modo distinto. Pues, esto es el tema de las infraestructuras. Rápidamente, eh, T1P, los Tier 1 Providers, son los más grandes proveedores Internet, así dicho, de primer nivel. Es decir, si la infraestructura es la que hemos visto, ¿quién gestiona el, ¿quién gestiona el tráfico? ¿Quién gestiona? ¿Cuáles son los primeros, el primer nivel de gestión de la, de la conectividad, de la red? Pues son estos eh, Tier One Provider. ¿Qué hacen estos Tier 1 Provider? S sus redes son globales, es decir, en muchos de estos también son propietarios de los cables. El tema de las propiedades de los cables es muy complicado. Yo empecé un poco a estudiarla, pero la verdad es que no se saben los acuerdos entre estos. No se saben, son secretos, secretatos. Entonces, no sabemos en realidad quién es el dueño de, los, de algunos cables eh, clave y no, y no lo vamos a saber. Está, está cierto. De todas formas, sabemos que eh, hay entre, entre cinco y siete empresas clave que son prácticamente las que nos dan internet. Porque eh, Telefónica o Telecom en Italia, si quieren, si son dueños de su red local en su territorio, pero luego si quieren conectarse a internet, tendrán que conectarse a algún cable y, y, y, y que está gestionado por una de estas siete hermanas. Eh, que son, sorprendentemente, son de Estados Unidos, una es británica, una sueca, que es Sonera, también es propietaria de cables, y, y Vodafone, que na nadie sabe qué es, porque es una multinacional que está basada en, en Inglaterra, pero no sabemos en realidad quién son los dueños. Es una compañía muy, una empresa muy complicada. Los sancta san, aquí bueno me ha quedado alguna diapositiva en italiano con título italiano los sancta sanctorum de los datos. Ese es otro, ese es otro nivel. El nivel de los, es decir, infraestructura, gestores de conectividad, eh, archivación, archivación, registración eh, de datos. Eh, aquí, por ejemplo, hace bastante pocos años, el primer el primer data center en el mundo que era de eh, Estados Unidos ha sido descalzado, ¿cómo se dice? Ha sido El primero ahora es en China, Entonces, los, los chinos están eh, moviendo muy rápidamente, pero como ven los, los primeros eh, data centers del mundo también, los primeros 10, aquí hay se pueden encontrar distintas clasificas, pero siempre salen. Los, los data centers de Estados Unidos. Ahora, el, um, con, digamos, la globalización de grandes empresas como Google, también se está deslocalizando el tema de los data centers. Pero es muy importante eh, entender, por ejemplo, que eh, Estados Unidos hizo acuerdos con toda la, todas las empresas que quieren llevar. Si tú quieres echar un cable que llega en, en el territorio estadounidense, hay una ley, que creo que fue implementado por Obama, que dice que en cualquier caso yo te pongo un, uh, un chisme en tu data center y en cualquier momento yo te puedo bajar los datos, si tengo necesidad. Es decir, sí, sí, hay una ley que está, hay un artículo en el New, New York Times. Yo te puedo, un switch, el, es, es el, el, un switch del gobierno que te puede. Entonces, cualquier persona que quiera hacer business, negocio en Estados Unidos, con cables o con llevar algo ahí, que sepa que yo te puedo controlar en cualquier momento. Es el maravilloso mundo de la, de la, de la red. Eh, Google tiene eh, ahora eh, más de 13 eh, eh, data center Estos son muy importantes porque eh, aquí está, están nuestros, nuestras, nuestros correos electrónicos, nuestros perfiles, perfiles Facebook, todo está ahí en estos data centers, todos nuestros datos. Entonces es muy importante dónde están. También, otra vez, geopolítica, ¿dónde están nuestros datos? ¿Cómo, cómo la ley de España puede influir? Eh, o, la, o, la, o la ley de Italia o de o de Inglaterra, las leyes no pueden influir en un territorio que es, que no es un territorio nacional, pero donde están los datos de ciudadanos de nuestro territorio nacional, etcétera, etcétera. Este es el era el más grande del mundo, que era, era Lakeside. Bueno, aquí si queréis, hay un maravilloso mapa de los data centers en el mundo. Luego, bueno, este es muy fácil, es fácil. Eh, bajamos al nivel, eh, estamos bajando ¿no? del cielo siempre más a la tierra, es una especie de infierno dantesco. Bajamos más en el infierno dantesco y encontramos los dueños de las aplicaciones que este pobre periodista del New York Times eh, acuñó, ¿acuñó? ¿se dice? El término frightful five Las cinco amenazantes. Claro, que son las que conocemos. Amazon, Amazon, Apple, Facebook, Google, eh, Microsoft, esas. Eh, entonces, aquí hemos llegado, digamos, al, al, al, al fondo. ¿no? Entonces, aquí también tenemos... Hay que preguntarse eh, quién son los dueños de estos, bueno, ya lo sabemos quién son los dueños, y cómo pero influencia todo esto nuestro, la construcción del conocimiento. Eh, entonces, este, lo que hemos visto hasta este momento es el problema del dominio, digamos, material. ¿Cómo está el tema de la hegemonía de los discursos? Siempre tomando como punto de referencia la distinción de Antonio Gramsci. Pues no estamos mu mucho mejor <ríe> en ese sentido. Y creo que eh, si de alguna manera la parte material, la parte digamos de, de, de geopolítica, las infraestructuras, de, de gestor, etcétera, es algo que no podemos eh, realmente eh, evitar, no podemos cambiar de una manera sencilla, aquí sí es donde es el nivel donde podemos eh, intervenir Es donde podemos cambiar algunas cosas. Y es por eso que yo he aceptado esta invitación, para hablar con ustedes de este tema, de la hegemonía de los discursos. Es decir, ¿cómo se, forma el, cómo se ha formado el discurso científico, cuáles son los soportes de las ciencias, los códigos de la ciencia y cómo todo esto se interlaza, se conecta con lo que hemos dicho antes, es decir, con la dimensión eh, material de la, de la red. Bueno, primero, eh, este es un libro eh, maravilloso de un eh, escritor, de, un estudioso de Sri Lanka que pero, trabaja en Estados Unidos, que escribió este maravilloso libro, si, si, si, el título es Geopolitics of Academic Writing. Esto siempre lo, lo, lo cito muy, muy a menudo porque es un, es un libro muy importante, que intenta reflexionar sobre el tema de la retórica, de la ciencia, es decir, cómo la retórica de la ciencia occidental influencia, manipula el conocimiento nuestro, o sea, el conocimiento que no sea, digamos, el conocimiento nativo, lo, lo podríamos eh, llamar. Eh, hay unas comunidades locales que tienen que adoptar un lenguaje, una retórica, unos recursos que son, digamos, globales, son un estándares. El tema de los estándares, es del, del, del, en el conocimiento es exactamente, es una paradoja. Hasta que haya conocimiento no puede haber un estándar del conocimiento, porque los conocimientos son, por definición, plurales. Pero nosotros hemos aceptado que el estándar del discurso académico está basado sobre el modelo anglófono, sencillamente, sin revelarnos. Y nuestras universidades en Europa han adoptado este modelo sin preguntarse si nuestros conocimientos locales podían ser adaptados a esos tipos de discursos, incluso los discursos científicos. Aquí me gusta siempre acordar una cosa muy, un evento de la historia de la ciencia, que es Galileo Galilei, bueno, hoy Antonio Gramsci, soy muy nacionalista, hoy me ha salido así, no sé, normalmente no soy tan nacionalista, no soy chauvinista. Galileo, Galileo, eh, escribe en latín, pero en realidad, escribe también en italiano y difunde los resultados de sus experimentaciones en italiano. Y, y es, en efecto, el padre de la prosa científica italiana. Es decir, sin su investigación no existieran términos de la ciencia. Esto es muy importante. Ten tenemos que seguir investigando en nuestros idiomas. ¿Cómo hacía Galileo? en el tiempo en el cual no había el inglés, pero había el latín, como lengua franca. Entonces, era una lengua franca, pero si no fuera por Galileo, nuestra prosa italiana sería mucho más pobre, la prosa científica italiana. Es, esto está documentado por los eh, historiadores de la lengua, bueno, yo estoy licenciado en Historia de la Lengua, entonces me acuerdo muy bien haber estudiado eso. Entonces, hay que… Eh, bueno, estos son… luego llegamos a, las, a los números, son los números aplastantes… Que, que conocemos muy bien, o que muchos de nosotros, esto viene de una investigación que hice, que presenté con Ernesto Priego, que no veo, ya se ha ido eh, con Ernesto Priego en, la, en una conferencia en Toronto. Bueno, lo que hay que saber aquí es que los cinco, eh, las la cinco eh, multinacionales de, de, la, de la publicación académica eh, representan el 53% de todos los artículos publicados, de todos los artículos publicados. Y Reed del Sevier, Taylor Taylor Francis, Wally Blackwell, representan el 47%, o sea, 3 el 47, 5 el 50, de todo lo que es. Bueno, si vamos a analizar cómo está distribuido, eh, entonces, los eh, por editoriales, están en, uh, esta es una investigación, que una visualización que hizo Mark Graham de la Universidad de Oxford, que visualiza el, la geografía del conocimiento, se llama Geography of Knowledge. También debo esta, eh, esta, esta cita, eh, el descubrimiento de este eh, artículo, de este estudio a Ernesto Priego. Uh, estas son las grandes editoriales Wiley, el CDE, claro, es el más grande, en amarillo son las, eh, bueno es marrón, amarillo, rojo, eh, las publicaciones de eh, Social Sciences, de Ciencias Sociales. en eh, Perdón, eh, Science es, es global, el, el rojo, Science en Social Science, en verde, eh, Ciencia, y en azul, eh, Social Pues como ven, esto es una, una, una manera de representar el dominio de esas cuatro o cinco eh, editoriales. Es importante acordarnos que esta este visualización está basada sobre los 9.500 eh, periódicos eh, que, están, eh, que están representados, están incluidos dentro, of course, Journal of Citation Reports, Thomson Reuters, bueno, ex-Thomson Reuters. Eh, también hay que acordarnos que estas eh, empresas no son sencillamente empresas, digamos, eh, en el mundo, digamos, del de, eh, editorial de la publicación, estas empresas son las más grandes editoriales del mundo. No estamos hablando solamente de, de, de editoría académica. Estas son las primeras, en las primeras cuatro, eh, eh, los primeros cuatro grupos en el mundo, editoriales del mundo cuatro son editoriales académicas solo al, al quinto puesto está una editorial generalista como Penguin que también tiene una parte académica pero no es solo académica estas tienen una eh, ¿por qué son los primeros grupos por, eh, por revenue? es una pregunta importante te, te agradezco la, la pregunta es eh, bueno yo creo que hay que volver a, a Gramsci es decir, a, y primero, reflexionar sobre lo que es, cómo, cómo se construye la hegemonía cultural, a través de cuáles canales, de cuáles herramientas, eh, de cuáles infraestructuras, de cuáles discursos. ¿Mm? Nosotros estamos, en términos poscoloniales, es muy sencillo de describirlo, es decir, somos, eh, unas, como, como decía pa Paulo Freire, ¿no? es, somos, digamos, hemos incorporado, la retórica del dominante, el discurso dominante. Eh, primero hay que reflexionar sobre eso, concientizarnos. O si sea, hay que trabajar sobre nuestra conciencia, <ríe> muchísimo, muchísimo, y decir que nuestros idiomas, cualquier idioma, para incluso el, el, ¿no? el urdu decía ayer eh, Paul Spence, cualquier idioma es, tiene su derecho de tener, de expresarse y también de expresar y construir ciencia. Cualquier tipo de ciencia. Hay que, hay que decir esto y, y no es una vergüenza no escribir en inglés. Entonces hay que digamos construir un movimiento de que eh, pretenda no pretenda no es, no es la palabra española, pero que pida a, lo, a nuestros gobiernos que no que no que no que no construyen eh, sistemas de evaluación que destruyen la cultura nuestra cultura nuestros conocimientos. Esto es lo que hay que pedir. Muy claro. Es un suicidio cultural. Eso es lo primero que hay que, que hacer. Muchas gracias, eh, Domínico. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí, por favor. Muchas gracias por la pregunta. A mí me ha encantado. Hay una historia que está Y me ha llamado la opción que no han nombrado ninguna a China. ¿Cómo que no? ¿He ¿Sí? nombrado a China? ¿Cómo que no? Pues mira, estaba aquí. Está en mi corazón, China está en mi corazón. Ha salido un, un, un libro increíble de, un, de, un, de unos… Salió un se tradujo hace poco en italiano una, un libro muy importante de dos periodistas españoles sobre esto de digamos, el, el, el, la compra de China, como que China se está comprando el mundo algo así. No me acuerdo, son dos periodistas del país creo, pero estaba allí Bueno, perdón, sigue con la pregunta. los satélites o bien por drones, por ejemplo, estoy en un proyecto para Claro, seguramente. No si es IBM, claro. No si es IBM. Si se queda IBM con los drogas creo que vamos sencillamente a digamos a certificar lo que está allá. O sea, no, no vas a cambiar el, los equilibrios. Sí, claro, claro, sí. Mira, estaba ahí eh. arriba. Sí, por favor sí, sí. Sí. Es una investigación de unos eh, eh, investigadores de Canadá, creo que de la misma universidad que citaba tu colega. Y si no sabemos inglés, caemos, los libros del ámbito de la rusística, por ejemplo, caemos en una ¿De base tradicional que son las revistas regionales, lo que es como la llama Thompson. Entonces quizás sería interesante, no sé si se es, que hace, no sé si se va a hacer, pues observar qué ocurre en base, no digo como es CONSO, pero simplemente en, la en las publicaciones científicas más allá de CONSO. Porque probablemente se en la en la ¿no? Pero, a ver, es que el ANECA o, o AMBUR, o, es que lo que utilizan son eso. Es decir, hicieron una, una, una empresa privada para medir la ciencia pública. O sea, unos índices, unas herramientas producidas por, por empresas privadas para medir la ciencia pública. Entonces, el tema… Claro, es que pero somos nosotros que lo estamos acertando. Y, y donde Esteban ahora, ah, menos mal que ha, que ha vuelto, porque estaba citando Nometrix como nuestro proyecto para replantear un poco el tema de la, de la evaluación de los productos. Entonces, es, estamos aquí. Al final, ¿hay varios países que Sí, hay muchos movimientos a partir del... en inglés y, y es de Eso no, no lo sé, yo, yo tra, trabajé con uno, publiqué un artículo en ruso, estuve en contacto con la Universidad de San Pietroburgo eh, y a, a, ellos también me dijeron, es que nos piden de publicar en inglés. Pobrecitos, es una cosa que el pobre Putin, no sé, no sé cómo lo, lo puede soportar, pero es que, es que la academia es una especie de multinacional... Claro, por eso que está, está no metrics, porque tenemos que <risas> diseñar nuevas herramientas. Eh, ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo solamente quería terminar diciendo que, pues, eh, bueno, pues yo también sufro eso del, del inglés, ¿no? Yo, pues a día de hoy hablo varios idiomas, me he visto obligada a hablar varios idiomas también por motivos de trabajo y a nivel científico me di cuenta de que cuando yo quiero aplicar alguna plaza o, por ejemplo, publicar, sí que es verdad que me piden siempre el inglés. Entonces, la regla de juego es este, yo de dónde voy, no voy a la revista, por ejemplo, que más me interesa, lo que hago es que a nivel temático me voy, la del mayor índice de impacto, intento publicar allí y da la casualidad que siempre es en inglés. Entonces, es el doble trabajo, el trabajo esclavista, que decía él, pues yo me siento como esclava, porque tengo que poner el doble esfuerzo para primero hacerlo, o, manda, o, o a nivel de dinero, para que alguien lo traduzca, si el, aquel que no lo domina, ¿no? Claro, Entonces, es un interi trabajo interiorizado sí, este tipo de… La verdad que sí. O creamos más revistas también nosotros a nivel… y solicitamos mayor participación, que sea… o también estas revistas inglesas de alto impacto que permitan la participación en otros idiomas, numéricamente mayormente hablado, es decir español, por ejemplo, ¿no? O sea, también podrían abrir un poco el espectro de otros idiomas para participar. Yo no digo 50 idiomas, pero los más hablados. Sería una manera también, unas posibles soluciones, porque la sí, verdad hay, que… Hay, la verdad que hay, hay muchas soluciones. Solo es un problema político. <risa> hay que... Por supuesto, político seguro. <risa> Nadie, yo Solo creo hay que, que este está fuera de discusión. Solo pues muchas gracias, Doménico. Eh, gracias por asistir. Ahora vamos a dar pie a las siguientes sesiones y bueno, pues gracias por venir, Doménico. Gracias a vosotros.